Los manifestantes le responden a Santiago Matías, al Lápiz Consciente y a Don Miguel. ¿Eh? Los manifestantes le están respondiendo a esos tres pilares. En la pasada semana, los artistas urbanos, Lápiz Consciente y Don Miguelo, hicieron actos de presencia en la Plaza de la Bandera, donde se están desarrollando las protestas por la suspensión de las elecciones municipales. A esta protesta también asistió el promotor de música urbana, Santiago Matías, el que pega y despega. Sin embargo, el portal Somos Pueblo dio su respuesta ante personas que criticaban la presencia de ciertos artistas o figuras del género. ¿Eh? Eh, veo que andan unos videos de, de, que abucharon a Don Miguel Alápiz Consciente. Señores, son personas que por los comentarios que ellos hicieron, se siente resentida. ¿Entiendes? Ahí, ahí, ahí veo a Miguel, que Miguel, Miguel, Miguel le coge cuerda y ahí, ahí. Eso no es que di, que tú luego ahí, viejo, va a volver a toa. ¿Eh? Pero yo pienso que no es la manera de tratar a estos muchachos así. Este joven que ha querido manipular la, la juventud de este país, pero no le salió. ¿Eh? Quiso, quiso como desviar la situación llamando a una misa el obispo, Llamando a una misa en, en Santo Domingo con los jóvenes. ¿Dónde iba a meter él todos esos jóvenes en la misa? Porque, ¿eh? Porque no iban a caber todo. ¿Entiendes? Hay que revisarse que ahora como que se le fue la mano a él. ¿Eh? Un saludo a nuestro amigo y hermano, Yerjan la Antigua, el líder que siempre está activo. Señores, Santiago Matías se ha dado la tarea, tuvo que ceder porque el pueblo... Eh, el, el, lo que le ha hecho su fama, lo llaman a, a atención, igual que Lápiz y, y, y Don Miguel. Yo pienso que hay que tener libre de expresión, que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y puede, si usted quiere innovar, no va. ¿Te entienden? Lo que, Oye, lo que a mí me molesta y, y, lo, y lo que no se puede no se puede hacer es los comentarios que hacen. ¿Te entiendes? Si usted no va, ellos son artistas que no han ido. ¿Usted no ve un bachatero ahí? No es obligado, está bien. Pero limítese a, a que un comentario pueda caer mal. ¿Usted entiende lo que le digo? Porque el lápiz hizo y que Ay, voy a echar el domingo, que, que esto, que lo otro, que voy a hacer esto, que mi cuerpo hay que cuidarlo, que esto, para al fin y al cabo, ¿qué pasar? Y Santiago Matías también. Entonces, don Miguel también hizo un comentario que no, le, no se le va a recordar de ese comentario la vida entera. ¿Usted entiende? Pero, si usted no va, y usted se queda callado, deja que los lo coman. Usted se mantiene en silencio y no porque aquí usted dice, ah, y fue que botó sangre. ¿te entiende? Y es un problema. Si usted se limita a esos comentarios, usted es un artista, porque yo no, no he visto que le ha he hecho presión a Frank Reyes. ¿Eh? Porque estoy, Frank Reyes allá protestando. Anthony Santos, ¿no? Anthony Santos le pueden tirar piedra a su casa y no va a ir a protestar. ¿Tú entiendes? Pero eso debemos cuidarlo. Pero no hacer un comentario. Porque si usted comentó, ¿eh? Si usted comentó en contra de, de, de la protesta para después de ir, se, se va a ver como feo. Y va a haber personas que, que no lo van a ver bien, como lo hicieron a Don Miguel y a El Api, comenzaron a abucharlo. Personas que han puesto este nombre en alto del país. Pero debieron pensar, por eso hay que tener un manejo. Yo pensaba antes que los artistas eran simples personas, pero los artistas tienen que tener un equipo detrás para a, a, hasta que tienen que decir que no. Y, y las redes sociales han perjudicado mucho a esos exponentes porque ahí eh, se sientan en un live habla hablar todo lo que le llega a la cabeza. ¿Entiendes? Para después mira qué hacer. Yo mismo... Sido el yo, no, yo no me atrevo a ir después, después de lo que yo comentaba no me atrevo a ir porque hasta puede intentar con su vida, aunque ellos fueron con su seguridad pero es así debemos respetar eh, el derecho de cada quien claro Te ir mira yo quiero yo yo mismo quiero que de, de mis amigos del PLD vayan a la protesta porque eh, no es frente al palacio que está eh, protestando es la junta ¿Te entiende? Que fueron afectados todos, pienso yo. ¿Tú entiendes? Pienso yo que tiene que ir todo el mundo para que eso se aclare, porque no es por el partido. Fue que quedamos mal mundialmente suspendiendo una, un, unas elecciones municipales. ¿Eh? Mucho dinero de baratado. entiende? Entonces, pues yo no estoy pagando impuestos ahora mismo. Entonces, pero te, tengo que pagarlo, sí señores. Vamos a seguir con la con la noticia ya que mis compañeros no han llegado. Me han dejado solo, como siempre. Mamá tiene un miedo, me dijo: Te van a tirar una molotov porque mamá cree que estamos en los tiempos de Trujillo. Ten cuenta, no estoy hablando caballá ese programa. Saludo a mi abuela ahí que llama a ver la mímica que yo hago porque está un poquito sorda. Para lo que le conviene, tú dices: Mamá, toma mi peso, eh pero para otra cosa no oye ella.